6 y 10 de la tarde. Hablando de lo que va a pasar mañana, ya sabemos que el tortugo Jorge va a volver a lo que podría ser uno de sus hábitats naturales, que es en este caso en una, en una reserva de Mar del Plata. Allí va a viajar a las 8 de la mañana. ¿Y está todo listo, Silvia, o faltan detalles? Contanos. No, ya está todo listo, falta que llegue el momento. A partir de las 8 de la mañana comienza el traslado, vía terrestre primero y vía aérea después para llegar a Mar del Plata. Pero Sebastián Fermani, el subsecretario de Ambiente de la Municipalidad de la Capital, nos va a contar mayores detalles. ¿Qué tal? ¿Cómo está Sebastián? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, la verdad estamos muy contentos de anunciar el traslado y la rehabilitación del Tortugo Jorge, traslado que será realizado el día de mañana en un vuelo privado para estar aterrizando aproximadamente a las 2. ...tres de la tarde en la ciudad de, de Mar del Plata. Eh, el Tortugo Jorge va a estar en el Centro de Rehabilitación de Fauna Marina. Es un proceso, de, un plan de trabajo que ya estamos ejecutando hace un año. Y estamos muy contentos porque la verdad que es una verdadera oportunidad... ...para el Tortugo Jorge de incrementar los niveles de bienestar animal... ...que actualmente goza y sobre todo para que paulatinamente pueda estar mejor, vivir mejor y estudiar la posibilidad de eventualmente que pueda ser reintroducido al mar. Cuéntenos por favor cómo va a ser el traslado, primero terrestre hasta San Martín, ¿irá en algún habitáculo especial? Sí, va en un contenedor acondicionado. Eh, acompañado permanentemente tanto por el veterinario del Centro de Rehabilitación de Mar del Plata como por nuestro veterinario. Eh, ¿Finalmente el intendente no va a viajar? No, no, el intendente va a estar esperando en Mar del Plata por una cuestión de agenda. Eh, él actualmente está en Buenos Aires, voy a acompañarlo yo en el, también con los, con los veterinarios. Eh, y bueno, y básicamente este contenedor que lo hemos acondicionado es el que será dispuesto dentro del avión, donde regularemos la temperatura eh, y nos aseguraremos de que está en buenas condiciones durante todo el trayecto. ¿Tendrá que ser eh, un ambiente húmedo? Sí, exactamente. Eh, se viaja con un colchón abajo del contenedor húmedo y permanentemente los veterinarios van a estar revisando su, su, su estado y eh, humedeciendo el ambiente. Le vamos a preguntar a Adrián Fayela, que es, es el veterinario de Aquarium, que justamente ha venido hoy, ¿cuáles son las características del lugar y cómo va a ser el proceso que va a enfrentar el tortugo cuando llegue? Bueno, principio, eh, al principio, al arribo va a ser puesto en una pileta que ya va a tener agua marina natural, eh, es una pileta que hemos acondicionado especialmente, que nos permite controlar la temperatura, porque como ustedes saben, las tortugas marinas son reptiles, dependen de la temperatura del ambiente para su metabolismo. Eh, afortunadamente ahora ya empieza la época. De... Así que con la temperatura vamos a estar bien, está... pero está preparada también para que en el invierno podamos continuar con la. ¿Cuántos litros es? La, eh, el, el lugar donde él va a estar tiene 150 mil litros. ¿Tenía el de ahora? 20.000, creo. Mucho más grande. Mucho más. En principio, la pileta también tiene una, una... Podemos graduar la profundidad, porque una de las dudas que teníamos es que él ha estado tanto tiempo en una profundidad tan baja y que obviamente necesita salir a la superficie para respirar. Entonces, la profundidad y por tanto el volumen no va a ser el mayor desde un principio, va a ser eh, eh, aumentado paulatinamente, y esa es otra de las posibilidades que nos da esta instalación que ya tenemos lista. Luego de esto, ¿qué etapa viene? Y sí, luego de esto, bueno, en eh, principio que, que mañana eh, esté todo bien, que pues, lleguemos en horario, que, que él eh, sobrelleve bien todos los, todas las vicisitudes de viajar sí, en avión, sí. que ya son un tema para una persona, sí. imagínense, imagínense para una tortuga marina, pero bueno, era el medio más rápido y más confiable que teníamos para hacer el traslado en el menor tiempo posible, así que mañana, eh, bien. Eh, a partir de que podamos ya liberarlo en, en su lugar donde va a estar empezaremos a, a suministrarle alimento uh -huh. a partir del día siguiente obviamente uh -huh. eh, y ver cómo va respondiendo en, en relación uh -huh. a su apetito liberarlo a una laguna sí el tema de la laguna va a ser en una etapa posterior porque sí. primero tenemos que tratar de eh, imitar sus condiciones actuales para ir modificándolas de a poco entonces sí, sí. el tema de la laguna va a ser un paso ¿Cómo es posterior el te escucho no, sí. Queríamos preguntarle cuál es el estado de salud sí. hoy del tortugo y si está tan bien como siempre o si ha tenido algún signo de deterioro. Bueno, ¿cómo se encuentra ahora el tortugo Jorge? ¿Ha tenido algún de tipo de deterioro de salud? Digamos, es un gerón es un animal grande, cuál es el promedio de vida, cuántos años tienen que calcular ustedes. Nosotros calculamos que tiene entre 50 y 60 años, el promedio de vida es de 80, es lo que se sabe, 80, 100 años, tampoco está muy claro porque no hay seguimiento de un individuo durante tanto tiempo, ¿no es cierto? Entonces... Eh, eh, sabemos que, que realmente es un ejemplar añoso, pero se encuentra en muy buen estado de salud. Nosotros hace un año que estamos monitoreándolo junto con el personal veterinario del acuario de acá de Mendoza y realmente nos sorprendió el buen estado general que él tiene a pesar de su edad y a pesar de las limitaciones de su ambiente actual. ¿Qué tipo de, de contradicciones pueden haber? ¿Con qué se pueden encontrar? Por ejemplo, que tenga rechazo a otros peces, a cangrejos, ¿eso podría pasar? Y podría pasar que cuando empecemos a ofrecerle comida viva no la acepte, ¿no es cierto? Que ese es un paso importante pensando en una liberación o en un traslado a un, a un lugar mucho más amplio. Entonces, esa va a ser una limitante importante. Como fue limitante importante el cambio de la salinidad, que venimos haciéndolo desde el año pasado, y al cual ha respondido bien. El, la alimentación es un paso muy... Bien, vamos a volver en segundos seguramente con Silvia, aunque ya nos contaban el grueso de esta historia. Viaja mañana a las 8 de la mañana, finalmente no irá acompañado por el intendente de Capital, Ulpiano Suárez, sino que lo hará con un funcionario de la capital, con Sebastián Fermani, para llegar a Mar del Plata, donde tendrá varios meses de aclimatarse, justamente en una reserva, muy parecida a su hábitat natural y después ya sí pasar a una laguna, como lo decían, todavía sin una, un plazo concreto de cuánto tiempo va a estar aclimatándose. Estaremos atentos, por supuesto, pues es muy interesante. Va primero a San Martín claro. y después viaja ya en avión y en todo un espacio eh, adaptado para él hacia la ciudad de Mar del Plata.